La tarifa normal, bueno, es de 500 libras por costes. Pero vais a tener que añadir otras 100 a eso, porque Tommy Shelby, igual que yo, es parte de un pueblo oprimido. Y además tenéis que añadir otro tanto, porque su hermano es un animal de bellota y va a querer matarme. Sí. Y luego tendréis que poner otras 100 más, porque, en fin, eres un puto espagueti, ¿sabes? El total está ahí en negro sobre blanco. ¿eh? Miro dentro mío, me encuentro con que estoy podrío, frío, soy frío, bastante de sangre fría. Por lo que he perdido río, el río seguirá su cauce, tío, y el tiempo mostrará su fausa y la aguja del reloj partía. ¿Y qué más da si el pasado no volverá? estamos condenados a sufrir el de Peter Pan, yao, yeah, yeah. cerveza, ron, ron, lavando mis ganas de vomitar con agua ras, soy demasiado bueno, soy demasiado malo, no me castigues que solito de eso ya me encargo, si vienes a joder, cierro pico, abro puerta y me largo, que si algo acaba, que si algo termina, será por soy la mierda más egoísta que puedes hallar en tus zapatos. Soy la mierda más vengativa que ves al lado pasado un rato. Soy muchas cosas, pero muchas menos de las que quiero ser. Y porque no pongo el esfuerzo necesario, jamás conseguiré. ¿Y qué pasa si no me mi vida no la puede vivir nadie más. Que si pierdo tiempo con la música, que si lo pierdo con el rap. Que de joderme, cabrón, Y lo puedes intentar. Estoy fuera de una industria donde quien hace lo que no le gusta resulta que es el que dice ser Así va, yo no dijo de puta que no te pasara ni la chusta y no harás nada. Si lo no quieres pagar, soy Fernando Pedazo de Mierda. Quédate con mi nombre. Que no si quieres que te aporte Tengo la muñeca magullada, la cara Tengo corte Las piernas llenas Morotas Ni contusiones En el abdomen Me duele Todo cabrón Estoy jodido Digo te quiero Pero desconfío Ya ascendió Más que tú Siendo un crío Escupiendo versos resentidos. Los en sí No quieren ser vieja escuela Buscan pasta Como y Papela Esto es triste Cuanto menos La vida es un chiste La vida es amena I am so bad, Me dejo los huevos I am so wrong, Me dejo la libreta De madrugada Componiendo de nuevo Haciendo pizza A la luna nueva en Música que tú detestas, suena mal pero suena perfecta Esto arraje la letra y la mezcla, te debería doler que con el tema Que use de intro me folle tu carrera, Cónete, con este fiera Te tocas cuando mi borrosa tu oreja, puta, puta, puta, puta